Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Tora y traigo más noticias de Pokémon Sol y Luna. ¡Empezamos! A lo largo de esta semana han aparecido 4 nuevos Pokémon de Sol y Luna. ¡Vamos a verlos! En primer lugar tenemos a... Crabrawler, Un Pokémon de tipo lucha, aunque parezca un bicho borracho con ese ojo caído. Con las habilidades corte fuerte y puño férreo. En segundo lugar está... Este... Sandigast y su evolución que se llama Palosan, ambos de tipo fantasma tierra con la habilidad hidro refuerzo, que es una habilidad de séptima generación, si el Pokémon es alcanzado por un ataque tipo agua y su defensa se incrementa en dos niveles, como podemos ver en esta imagen. Y en último lugar, ¿recuerdan a Beware? Pues este es Stuffle, super evolución, también de tipo lucha normal, con las habilidades peluche y soquete. Es un Pokémon de tipo peluche, hasta se le puede ver la etiqueta en el culillo ahí. Recordamos que la habilidad de peluche reduce a la mitad el daño recibido en los ataques físicos, aunque también duplica el daño recibido por los movimientos de tipo fuego. Y hasta aquí por hoy, que no que no, que aún hay más. Aparece un Pokémon explosivo. Su nombre, Turtonator. Este Pokémon es de tipo Fuego Dragón con la habilidad Caparazón. Tiene un movimiento exclusivo y de séptima generación llamado Coraza Trampa, que cuando recibe un ataque físico en ese turno parece que no recibe daño y además el Caparazón estalla dañando al rival. Este Pokémon está inspirado en la tortuga Matamata, -Mata, así que tiene todo el sentido llamarlo Turtonator. Y bueno, hasta aquí todo por hoy, si te ha gustado el vídeo dale like, si aún no estás suscrito hazlo aquí abajo a la derecha y nos vemos en el siguiente, adiós.